Intentar girl. echarme a molar sin miedo a que vayas a soltarme No quiero perderte, pero en realidad quiero tenerte aparte Poder disfrutar de ti sin tener que tener que mirarte Pero no puedo, aunque quiero intentar girl. echarme a molar sin miedo a que vayas a soltarme Quiero no perderte pero en realidad quiero tenerte aparte Pero disfrutar sin ti es tener que tener que, que mirarte, mirarte. Uh -huh. Pero no puedo aunque quiero intentar uh, Pedir perdón por mi dolor porque si fuera por amor Amor Dazaría tu partida amor En casa hace falta tu olor porque se fue Lo cambié pero no sé es que ya no es lo mismo mi amor yeah. Dime cómo te explico, sin tu dolor, como vivo, es como un arma sin balas, como un mito, es como un nitro sin carro, como un cigarro sin filtro, aunque sin filtro te fumo y termina siendo lo mismo. Muero por tus efectos, pero muero sin tu locura. Si todos vivimos para morir, explícame por qué busco una cura. Tiene un poquitito, te amo, esa vaina a mí me te asegura. Pero entre ella y mi corazón, hace falta la cobertura. Y me vuelvo un hombre sin hogar, me vuelvo un mar sin humanos que lo naveguen. Luego salgo de mi eje y veo que todo está mal. Me siento bien, ya no estoy mal. no puedes a marcharte intentar, girl, echarme a volar sin miedo a que vayas a soltarme. No quiero perderte, pero en realidad quiero tenerte aparte. Poder disfrutar de ti sin tener que tener que mirarte Pero no puedo aunque quiero intentar Echarme a volar sin miedo a que vayas a soltarme No quiero perderte pero en realidad quiero tenerte aparte Pero disfrutar sin ti es tener que tener que mirarte aunque quiero intenta, Ya no quiero pedirte perdón Ni siquiera creo que lo merezcas Encontrarte una solución en mi habitación Ya no quiero pedirte perdón Ya me te di una especial Por tu dolor me traicionaste Y al igual que tú yo no perdono Que te sea la última <risa> Y ya no te miro con los mismos ojos que te vi Y ya no recuerdo cuando fue que dices sonreí Ya no te miro con los mismos ojos que te vi no. Y ya no recuerdo cuando fue que dices sonreír